Oniad.com es una plataforma tecnológica para comprar publicidad en tiempo real que junto a esta plataforma y a esta otra con estas tres cubriremos el 99% de la publicidad online que existe en el mercado y así ahorramos tiempo y trabajo a las agencias o a los clientes finales para comprar publicidad.